Llega un momento que ya no extrañas a nadie, que no esperas ningún mensaje y de repente te sientes bien. El amor puede llegar a ser eterno cual destello de estrella que aunque se oculte de día, sabemos que está ahí, con la disposición de iluminar el camino de la persona amada, así como el propio. Ese es el sentimiento más noble que puede recorrer el cuerpo, ya que calienta nuestro ser tanto que puede llegar a quemar. Claro que no quema el cuerpo, sino el alma con la potencia de mil soles cuando este no es correspondido, dejando heridas profundas que desorientan nuestros sentidos y nos dejan al borde del abismo. Y tristemente existen momentos en los que dicho abismo es la única ruta a tomar para poder ser completamente libres. Lo cual no significa debilidad, sino que existen momentos en los que se debe tomar una ruta de escape rápido antes de que el sufrimiento termine consumiendo todo nuestro ser, derrumbando así la voluntad de vivir sumiéndonos en una espiral de autoabandono que no podrá ser eliminada a no ser que se atraviese un umbral de dolor necesario para despertar. Cuando la felicidad propia depende de una persona externa a nosotros, es muy común que se pierda el norte. Nuestros sentidos quedan divagando en la inmensidad de un universo desconocido, cual asteroide errante que espera hacer colisión para deshacerse en mil pedazos, con cada pieza perdiéndose en la inmensidad del cosmos. Felizmente, la propia condición humana permite la reinvención el hecho de tener el alma hecha cenizas luego de haber sido consumida por un ardiente fuego que desoló todo su paso, no significa que no se pueda renacer de ellas, de la misma forma en que lo hace majestuosamente la ave fénix. Es durante ese proceso de reconstrucción cuando se puede abrir los ojos a un mundo nuevo, cual bebé que acabando de salir del vientre materno se siente indefenso en un ambiente hostil, pero con el paso del tiempo se maravilla con todo lo que puede conocer. Asimismo sucede con las situaciones amorosas, luego de la tempestad viene la calma. El tiempo pone a cada persona en su lugar, las mentiras se descubren, las heridas sanan y el espíritu se renueva, aceptando que poco a poco quien nos hizo daño ya no importa. Cuando paulatinamente sientes ese desprendimiento emocional y dominas la amarga letanía que poseía tu ser, dejas de prestarle atención a quien no se la merece. De un momento a otro se deja de lado la dependencia hacia una persona, pues eso era solo una costumbre y el cuerpo, cual buena máquina que resulta ser, trabaja para adaptarse a un nuevo entorno que ofrece un futuro mejor. Todo esto me pasó gracias a ti. Sufrí, renací con más fuerza, con más vigor, con más convicción, con la convicción de hacer las cosas bien. La desesperanza, el sosiego, el letargo y la añoranza que abarcó mi alma por largo periodo, por mucho tiempo, superó con creces los confines de la imaginación. Este mundo idílico, fantasioso, propio de un imaginario loco, creado para deleitar los sentidos, se derrumbó paulatinamente, siendo el epicentro de un colapso monumental. Así como Troya, una vez conquistada por los invasores, quemada luego de una década de asedio. Sin embargo, aprendí que mi tiempo a tu lado tuvo un propósito. Me enseñó, me mostró lo que es amor y la capacidad que poseo de sentir un amor tan fuerte hacia otra persona, por lo que he aprendido mi valor propio. Gracias a ti adquirí la experiencia para discernir entre el bien y el mal y entender lo que no quiero en una pareja. Ya no necesito a nadie más, pues he aprendido a quererme más que nadie. Entendí que la vida sin ti es posible. Tú no eres oxígeno necesario para toda la vida en la tierra. Eres solo una persona común, corriente, de lo más normal que no supo valorar el tesoro que tenía delante, uno que no necesitó ser ocultado, sino que se reveló ante ti dispuesto a deleitar tus sentidos, darle vida a tu alma, darle respiro a tus días. Tus mensajes son solo recuerdos de un pasado que así como una cruel guerra ha dejado sangre derramada y sufrimiento en esta única víctima, que soporta cada uno de tus castigos solo para estar a tu lado. Mis lágrimas cesaron el día que entendí que no había hecho nada incorrecto y vi que mi enemigo era quien yo más amaba. Estoy en paz. Con mis pensamientos y sentimientos mi alma se siente rebosante de felicidad. Cual infante de rizos dorados y azules ojos saltando en una pradera verde con flores multicolores de un amplio espectro de paletas. He retomado mi libertad así como los pueblos oprimidos por los grandes imperios, que a pesar de los embates supieron vencer, lograr y emanciparse. Añoranzas quedan en mi alma del tiempo que invertí, pues si bien aprendí sobre mí, los frutos deseados nunca se dieron, así como un agricultor que pone todo su empeño en la siembra que le ayudará a pasar el amargo invierno. Así puse yo mi esmero en ti, así puse todo mi empeño, puse todo mi amor y todo mi cariño, pero el amor que se cultiva estaba podrido y me dejó pasando hambre y frío. De nada sirve sopesar el pasado cuando éste no volverá, y menos si solo ha sido una efímera ilusión creada por el subconsciente para permitir una falsa sensación de alegría, así como un medicamento placebo engaña a la mente para que fuerza el cuerpo a sentirse mejor, pero que después de un tiempo el malestar vuelve más fuerte que antes. Te perdono por eso, pues debo dejar todo lo malo atrás para poder continuar la vida que me espera. No escribas, pues de mí no tendrás una respuesta. Tu oportunidad ha pasado, así como el agua que pasa tormentosa por debajo del puente haciendo tambalear a este mismo. Pero yo no cederé ante ti, eres historia y tus recuerdos se desvanecerá con el tiempo. A quien pueda escucharme debe aprender que el alma y el espíritu son fuertes, que hasta la persona que aparenta debilidad tiene una fortaleza interna que rivaliza con la de los héroes mitológicos. Lo imposible es solo imposible cuando creemos que lo es. Si crees que sin esa persona no puedes vivir, piénsalo dos veces, incluso tres. Hazlo hasta entender que si esa persona a tu lado no te brinda felicidad que mereces, lo mejor será que te alejes. Llegará un momento en el que ya no pensarás en ella. Ya no la extrañarás. Y en ese momento lo habrás entendido todo. Lo habrás comprendido todo. Te habrás dado cuenta que la vida es algo más que simplemente añorar a alguien que no se quiere quedar. El ruido en tu mente se irá. La desesperación se irá. Y pronto te sentirás más cómodo, más cómodo en tu presencia, en la soledad. Dándote cuenta de que esa otra persona no era necesaria para tú existir bien, para tú vivir bien, para tú realmente gozar de una vida plena. Por lo tanto, una persona solo viene a agregar, porque si quita, no conviene, no ayuda, solo acarrea nostalgia y dolor. Y si eso es lo que te ofrecen, entonces de ahí, de ahí no perteneces. Gracias Marco. Es así en algún momento va a llegar ese momento donde nosotros simplemente no vamos a prestarle atención a esa persona que tanto nos aqueja y que tanto estamos esperando que nos escriba o que nos marque o que dé alguna muestra o alguna señal de humo para saber que esa persona está bien es necesario muchas veces nosotros desprender e irnos de ese hueco de ese fondo de ese precipicio que no tiene salida y tampoco tiene fin llamado tristeza llamado depresión y más aún cuando nosotros nos sentimos de esta manera gracias a una persona gracias a alguien que simplemente nos daña a alguien que nos perjudica a alguien que no merece la pena que nosotros tengamos en nuestra vida es muy necesario que nosotros como personas tengamos en la cabeza la prioridad que tenemos que darnos en todo momento sonreírle a la vida y continuar en este camino o este plan tan importante llamado vida siempre te lo vamos a decir siempre te lo vamos a recordar y es necesario hacerlo en este momento yo soy Ricardo Niño y yo me despido y él fue Marco Calderón.